Las cuatro cualidades que hemos aprendido a cultivar dentro de nosotros, nosotras, sin duda harán que nuestra vida sea más ecuánime, obviamente, con mucho más oportunidades de sentir gozo, de vivir la conexión a través de la compasión y a través del amor. Y también vimos que nos permitirá tener un campo de seguridad que sabemos generar cuando lo necesitamos. Y esto es decir que el cultivo de las cualidades de buena voluntad o amor bondadoso, compasión, gozo empático o ecuanimidad mejorará nuestra cualidad de vida. ¿Mm? Sin duda. Y esto es muy bueno, y es un fin deseable, pero no es todo. ¿Mm? El cultivo de estas cualidades tendrá manifestaciones en nuestra vida. Reordenará Nuestras relaciones, nuestro modo de relacionarnos. Y esto tendrá efectos reales en nuestro alrededor. Y empezamos hace ya seis sesiones, siete sesiones, contemplando esta manera de expandir la mente para tener una visión tan vasta como el cielo. El cielo debajo de lo cual todos los seres en todos los planetas se encuentran. Y hay un dicho en tibetano que dice, Vista, visión o vista, tan vasta como el cielo, Conducta tan fina como la harina. Y esto se refiere a, iniciamos, con esta vastedad de visión, pero finalmente hay que asentarla en la conducta, en el modo de interactuar. Y ahí queremos dirigir una atención muy cuidadosa, muy fina, no nebulosa, no así como poco definida, sino muy precisa, muy contundente. Y esto es un modo de reflexionar sobre algo que se ha mencionado algunas veces, que todos los cuatro inconmensurables finalmente nos llevan a la acción. No, era ahí donde quisimos llegar, pero reconocemos que desde donde normalmente actuamos, si no estamos viviendo desde un corazón abierto, una mente abierta, Normalmente vivimos ¿no? actuando de manera reactiva. Y reactiva quiere decir con muchos prejuicios porque estamos rápidamente reaccionando, se nos, se nos dispara una reacción y vamos a actuar. Y también quiere decir que muchas veces no solo hay prejuicios sino nos están moviendo emociones poco claras. La envidia, la aversión, el, este partidismo de nosotros contra aquellos. Todo lo que hace que actuamos de cierta manera que después al reflexionar cómo sentimos esto no fue lo... Esto no fue realmente como yo quiero estar respondiendo frente al mundo o frente a las personas en mi alrededor. Y... Con este método de los cuatro inconmensurables estamos pasando por una progresión muy típica en muchas prácticas budistas y sobre todo Mahayana. Y esto es que donde queremos llegar no es meditación, no es poder sentirnos mejores en un cojín meditando, sino... Realmente reconoce que meditación no es un fin en sí. ¿No? Es una herramienta muy poderosa y abre una condición muy propicia para procesos de transformación. ¿No? Y la transformación cambia nuestro modo de actuar. Y la progresión típica que vemos en muchas prácticas budistas es que empezamos con pensamientos. Y hemos traducido los cuatro inconmensurables como los cuatro pensamientos inconmensurables porque nos estamos dando conceptos, ideas, frases que funcionen en el nivel cognitivo conceptual. Es un pensamiento que todos los seres tengan felicidad de sus causas. El pensamiento de todos los seres. Pero usamos este elemento cognitivo para generar algo en, más en un nivel afectivo. ¿no? Y parte de la progresión o el viaje que los cuatro inconmensurables nos invitan a tomar y nos llevan a tomar, es este viaje desde el cerebro hacia el corazón. Que tenemos un pensamiento de todos los seres. ¿no? Y que, que, que tengan felicidad y sus causas que... Podría quedarse en un nivel muy abstracto, pero está diseñado para no quedarse ahí en un nivel cognitivo, sino empieza a llegar al ámbito afectivo. ¿no? Y buena voluntad, amor, bondadoso, compasión, gozo. esto, Estamos hablando de experiencias que, que tienen un componente importante afectivo. ¿Eh? De pensamiento a sentimiento, después queremos llegar a la acción. ¿no? Y esto es donde no es solo lo cognitivo, lo intelectual, no es solo lo afectivo, sino es todo nuestro ser, nuestra mente, con sus intenciones de actuar de forma diferente, ¿eh? nuestra voz, nuestro habla, este modo herramienta de acción muy, muy potente en, entre seres humanos y también todo el cuerpo. ¿no? Acciones también físicas. ¿Mm? Y esta invitación de llegar a la acción, podemos ver que tuvimos que pasar por un proceso de reordenar el modo de pensar que no es mis intereses y que yo puedo lograr y que yo vivo en mi vida y, y yo contra los otros y que voy a lograr algo y tengo que ganar sobre tal y tal persona para promover mis intereses. Ya como no estar moviéndonos tanto en este, en este escenario del protagonismo y de yo contra el mundo o yo contra otro, este modo uh, de competencia. Y empezamos a pensar desde otro, otra manera donde nosotros y todos los seres, todos estamos anhelando felicidad. Y es algo que compartimos todo el tiempo. Y lleg llegar a ver que y no la tenemos. Y sufrimos. Todos. Mucho. ¿Y qué vamos a hacer con respeto? Querer que no sufran. Permitir que realmente compasión sea algo que, que, que nos llene. Que no quiero que sufran. Y así vamos reconfigurando. Gozo empático reconfigura la respuesta reactiva ordinaria cuando vemos otras personas teniendo cosas que que quisiéramos también tener nosotros y lo primero es de sentir que si esta persona lo tiene, pues a mí no, ni su felicidad de alguna forma me hace menos y, y la envidia y todo esto. Para llegar a actuar de forma diferente tuvimos que pasar por estos procesos de pensar diferente y sentir diferente. Y ahora llegamos a este momento ¿no? de ver cómo eso se, se, se puede manifestarse en la conducta, en el día a día, en las interacciones. Y hay dentro de las tradiciones Mahayana, que son las tradiciones del budismo, los vertientes del budismo que se encuentra en Tíbet, en China, Vietnam, Corea, etcétera, que agregan o redirigen los cuatro inconmensurables no los usan para llegar a poder entrar en estados meditativos muy profundos, cosa que vemos en otro vertiente del budismo, el vertiente basado en los textos Pali, por ejemplo, Theravada, donde los cuatro inconmensurables practicamos porque son el mejor método de de hacer que la mente sea grande, ¿no? que queremos morar en este estado, estamos receptivos a través del amor, sentimos una seguridad para soltar toda la actividad conceptual, toda la discursividad y entrar en estados de absorción meditativa. Y Tienen esta función si queremos usarlo para estos fines. En un contexto de Mahayana, esto no es la función principal de los cuatro inconmensurables. El propósito principal es de llevarnos a vivir desde una postura altruista, en el sentido de estar dispuestos nosotros a actuar para que las metas que hemos identificado a través de los cuatro inconmensurables se logren, se cumplan y hay una formulación de los cuatro inconmensurables que tenemos en el budismo Mahayana, incluyendo el budismo tibetano que pasa por tres líneas y es interesante ver estas tres líneas a través de esta progresión pensar, sentir y actuar La, todos los cuatro Amor bondadoso, compasión, gozo empático, ecuanimidad se expresan con tres líneas cada uno y las tres linas, líneas son qué maravilloso sería si todos los seres tuvieran la felicidad y sus causas. Y después de darnos este pensamiento, esto sería realmente maravilloso, qué maravilloso sería. Después agregamos... Un elemento de añorar, de anhelar, de aspirar, de desear. Un elemento afectivo. Y decimos que tengan la felicidad y sus causas. Que la tengan. Y la tercera línea dice yo haré que las tengan. Yo lo haré. Segundo... Eh, pensamiento inconmensurable la compasión decimos qué maravilloso sería si todos los seres estuvieran libre de, si, libres del sufrimiento y de sus causas qué maravilloso sería y nos ponemos a contemplar esto pensarlo y después que estén libres del sufrimiento y sus causas ya impregnamos el pensamiento con añoranza con este elemento afectivo y este elemento afectivo es lo que nos lleva hacia contemplar, hacer algo, tomar pasos para lograrlo. Un pensamiento abstracto no nos, no nos mueva o obliga a actuar y queremos estar intensificando la experiencia de tal manera que se tiene que manifestarse en acción. Y ahí la tercera línea es, yo haré que lo estén. O sea, que estén libres del sufrimiento, sufrimiento y de sus causas. Y las sucesivas son, qué maravilloso sería si todos los seres tuvieran la felicidad que está libre de sufrimiento. Esto es la manera de expresar gozo empático en este texto. Que tengan la felicidad que está libre de sufrimiento. Yo haré que la tengan. ¿Mm? Y lo mismo. Qué maravilloso sería si todos los seres pudieran. Podemos contemplar. Pudiéramos morar en gran ecuanimidad. Libres del apego y la aversión. Que nos hace a unos cercanos y a otros distantes. Que puedan morar en gran ecuanimidad. Yo haré que moren así. ¿Mm? Y esta tercera línea es donde en este camino queremos aterrizar. ¿No? Y este punto de aterrizar, ¿no? es una, en este formulario de la plegaria, esto es una plegaria, una, un texto de aspiración, es muy individual que yo lo haré. ¿No? Y también es muy proactivo, con, con mucho arrojo y mucha confianza, yo lo haré. A veces, quizás practicando esto, quizás necesitamos un paso intermedio donde decimos, ¿Pueda yo hacerlo? ¿No? Que si no sentimos que podemos. Pero finalmente queremos generar la actitud que aun si ahora no puedo, yo, yo voy a conseguir la manera de hacerlo. Yo voy a seguir buscando hasta que haya encontrado el cómo. Esta actitud, que esto tiene que estar cumplido. Y si bien no sé ahora cómo, yo voy a encontrar cómo. Yo lo haré. Una actitud que en ciertas presentaciones se describe como una actitud heroica. Que no espero a que otros lo hagan, lo hago yo. Solo que en este camino... Nadie lo tiene que hacer solo. No lo estamos haciendo solo. Estamos caminando en comunidad, estamos caminándonos en un camino donde hay muchos otros que también sinceramente se están poniendo a practicarlo. Mira cuántos estamos, cuántas personas estamos aquí ahora mismo. Esto no es algo que... ¿Una persona tiene que salvar todo el mundo? Pero la actitud es que yo no voy a esperar a, a que otros lo hagan o que me digan, me digan de hacerlo. No voy a esperar una invitación. ¿Mm? No voy a esperar indicaciones. Espero indicaciones. Sí, sí, necesitamos atender el, la crisis ambiental. Espero indicaciones de mi casa. Y mientras tanto, haré lo, que, lo de siempre. no Esta actitud ¿no? no nos sirve aquí. La idea es que vemos nosotros cómo hacerlo. ¿no? Y sí implica un tremendo sentido de responsabilidad personal. ¿no? Y todos los textos muy claramente están indicando que es ahí donde queremos llegar. ¿Mm? Y esta actitud de que desde donde estamos todos asumimos la responsabilidad juntos, pero la asumimos como una responsabilidad que vivimos internamente como un compromiso personal, hemos visto previamente en otras sesiones que a veces la configuración como institucional o social en lo que se transmiten las enseñanzas a veces no favorece la práctica de las mismas enseñanzas. Y aquí podemos ver que es difícil de generar esta sensación proactiva, responsa, responsable, que yo lo haré. No espero indicaciones si estamos dentro de una configuración donde hay fuertes estructuras de autoridad que nos digan qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. ¿Qué práctica hay que hacer ahora? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Mm? Y esto es otra manera en la que el elemento religioso de un camino espiritual puede perjudicar el cami el, el elemento espiritual. ¿no? Que nosotros que queremos estar aquí practicando seriamente, necesitamos estar monitoreando estos momentos para ver que no, si yo estoy viviendo desde, a, ah, sí, Dancho, dinos qué hacer, cuándo hacerlo, dinos qué práctica sigue. ¿No? Esto no es la configuración propicia para lo que nos toca hacer aquí. La persona que está transmitiendo o pasando las enseñanzas, ¿no? te las está pasando a tus manos. ¿no? Y todos nosotros necesitamos ver, ok, yo ahora sé cómo funcionan, más o menos veo la, la ingeniería interna, ¿Por qué esto funciona así? ¿Por qué este orden? ¿Cuál es el efecto deseado? Y cada quien tiene que ver si esta es una práctica para mí ahora o no. ¿No? Esto es el proceso de maduración en el camino. Y este camino, que básicamente es el camino del Bodhisattva, también es un camino de maduración, maduración espiritual. ¿No? Donde ya no nos relacionamos con las personas que nos están diciendo cosas como, como en una posición muy vertical que hay que, hay que esperar indicaciones, ¿no? Y muchos ya hemos salido de esta mentalidad, pero a veces la manera en la que se configuran las comunidades budistas otra vez nos mete un poquito en esta mentalidad y es nada más para nosotros estar atentos y saber timonear nuestra propia mente cuando tenemos que navegar por, por la, los contextos diversos donde nos estamos moviendo. ¿no? Y este proceso de madurar a mí me, me gusta mucho porque en... Sánscrito, la palabra para madurar y la palabra para cocinar es lo mismo. Que la naturaleza puede llevar los ingredientes por procesos orgánicos de ser comestible, pero también cocinar estamos, ¿no? estamos haciendo que los ingredientes pasen por cierto proceso, de transformación para llegar a ser comestibles y deliciosos, ¿no? Y esta idea de que nosotros en este camino estamos procurando hacernos madurar a nosotros mismos, no esperando a que la condición climática sea apta para de repente ya somos viejos y si maduramos o no, pues quién sabe, sino nosotros mismos nos damos la tarea de hacer que maduremos. ¿No? ¿Tiene sentido esta? Hay tanta luz en mi cara que no, no veo a nadie aquí. Y ¿Tiene sentido? ¿Ustedes en línea? Sí, ok, veo una mexicana diciendo esto. Sé que eres mexicana por esto. Sí. Yo empecé a hacer esto con, con gente aquí en los Estados Unidos, gente que habla inglés, y es como yeah, así hacemos en México. <risa> <risa> y este proceso de maduración o cocinar eh, ¿no? es algo que podemos contemplar como una analogía diferente e interesante para lo que estamos haciendo. ¿no? Y, Finalmente, el propósito es de llegar a tener algo rico y saludable que podemos compartir, que podemos ofrecer a quienes llegan con nosotros con hambre. ¿no? Y básicamente es otra manera de decir que el trabajo interno que estamos haciendo culmina en transformación, que se manifiesta en nuestra conducta y, por lo tanto, culmina en cambio de la sociedad. ¿Eh? Y otra, como otra analogía que hemos estado escuchando para lo que son los cuatro inconmensurables son moradas, ¿No? moradas. En el sentido de que queremos aprender a vivir ahí. Queremos construir a través de este trabajo interno la capacidad de morar, o sea, estar juntos en un contexto que tiene otra base. ¿Mm? Y dentro de las presentaciones donde... Encontramos menciones de los cuatro inconmensurables. Hay una mención que, que a mí se me hace interesante reflexionar en este contexto. Es una cita que quienes han recitado el Sutra de Vimalakirti, y si no lo han hecho, solemos hacer maratones de recitación del Sutra de Vimalakirti en las fiestas importantes del calendario budista y también eventualmente pueden entrar en la sala de meditación Dharmadatta y e ir a la sala de sutra y en poco tiempo van a estar todos ahí para repasar. Pero dentro del sutra de Vimalakirti, quienes ha, habían estado lo escuchando o recitando, quizás han escuchado esta línea que dice en el primer capítulo, un campo búdico de bodhisattva consiste en los cuatro inconmensurables. Y esto es uno de los momentos en que sin mucho contexto es difícil saber exactamente de qué se trata. El Sutra de Vimalakirti finalmente da mucho de este contexto, pero en el primer capítulo donde lo encontramos no, no hemos construido todavía este contexto. Ni está hablando del, del, de un concepto muy fundamental para el budismo Mahayana que es el concepto de un campo búdico. Y aquí la idea es que la presencia de una persona totalmente despierta y altruista cambia su entorno. Tiene un efecto. Nosotros vivir más despiertos, más conscientes vivir desde los cuatro inconmensurables vivir como personas ¿no? emanando amor, buena voluntad, etcétera, cambiaremos nuestro entorno y campo búdico es un modo de hablar de el entorno que se genera alrededor de un Buda ¿No? también hay una idea en el budismo, que conducta ética, genera un ámbito de seguridad. Y una de las maneras de hablar de lo que hacemos cuando estamos cuidando la ética es que estamos ofreciendo la experiencia de seguridad a quienes están en nuestro entorno. Porque de tener una ética muy cuidada, tan fina como harina, donde realmente cuidamos ¿no? cómo nuestras palabras pueden lastimar a otros. ¿no? Toda la, la idea de una ética de no dañar ¿no? por primero como base y después beneficiar donde quiera que se pueda. Que la ética, una persona practicando una ética realmente intachable, brinda o genera un ámbito de seguridad. Que tú puedes hablar con esta persona y tú sabes, no va a hablar de tus problemas con otras personas. No va a meterse en chisme sobre algo que has dicho. No te va a mentir tú puedes confiar en lo que te dice. ¿No? no va a estar ahí intentando dividirte de tus amigas o tu pareja porque no le cae bien. No, no, no, no, no se mete en plática divisoria, que dentro de la ética budista es, es una categoría muy importante. ¿No? Y por esto... La importancia de la seguridad que generamos con nuestra conducta, esto es una de las razones para lo cual el abuso de poder de parte de un, una persona, un, un maestro budista es tan devastador, porque se espera que está generando un espacio de seguridad. ¿no? Y para todo el proyecto budista para cuidar los espacios de refugio, todos Necesitamos estar cuidando la ética juntos, nuestra ética personal y también un ámbito donde se practica ética. ¿no? Pero el concepto de campo búdico ¿no? es un concepto muy temprano que vemos en el Sutra de vimalakirti es un, uno de los sutras Mahayana más, más antiguos, más tempranos, y... Hay muchas formas en que vemos que comunidades budistas después interpretaron este concepto. ¿no? ¿Y, y si, qué es este campo búdico que un bodhisattva está generando que consiste en los cuatro inconmensurables De practicar los inconmensurables está generando un campo búdico. Un campo búdico es un estado mental... Es, un, es la manera en la que percibes este mundo cuando tienes una mente pura. ¿no? Y en las tradiciones chinas, empieza, y también tibetana empiezan a sustituir el, la frase campo búdico, empiezan a decir eh, reino puro. Y enfatizar este elemento de la pureza. Y en estos vertientes lo que empezamos a ver es que el reino puro no es este mundo. Mientras en el Sutra de Vimalakirti está hablando de este reino, que donde estamos es un campo búdico, pero que requiere cultivo. Por esto los bodhisattvas están cultivando un campo búdico. Y esta manera de ver nos hace ver que estamos co-construyendo un campo búdico. ¿Oh? Que este mundo no es que vamos a ir a otro planeta y encontrar las cosas mejor. Es aquí donde todos necesitamos aportar lo que podemos a través de la ética, a través de los cuatro inconmensurables para que este campo fuera un campo más búdico. Y campo búdico, que es un campo búdico? En esencia, es un lugar donde hay las condiciones más propicias para el despertar de todos, para la felicidad de todos. ¿no? Por esto queremos conocer a Budas y estar en su, en su alrededor porque aprendemos ¿Qué son las condiciones que generan? ¿Cómo son sus actividades? ¿Cómo es lo que están generando en su entorno? ¿Mm? Y al mismo tiempo, diferentes comunidades lo han tomado de diferentes formas y vemos muchas vertientes donde se empieza a, a contemplar que este lugar es impuro, este mundo, este samsara, lleno de sufrimiento, lleno de codicia, lleno de todo esto, es impuro. Y añoramos renacer en otro lugar que sería puro. Y ahí vemos un poquito alguna tendencia que quizás quisiéramos cuidar. Y esto es de abandonar este mundo. ¿no? De, de realmente decir que no estoy muy decepcionada con este mundo, está hecha par, hecho a perder, voy a imaginarme en otro. Y yo empecé a, a reflexionar sobre esta tendencia hace varios años cuando estuve en una conferencia interfe para, eh, para líderes religiosos o personas. De, de, de, ahí, eh, trabajando en, en temas ambientales o con, con una orientación, ecolo con un conciencia ecológica o, o esta, esta orientación en sus proyectos o comunidades. Y estaba hablando con un hombre que fundió algo que se llama Iglesia Verde en California. Y fue una red de iglesias para personas de descendencia africana, afroamericanos, ¿no? Y él estaba hablando de que uno de los retos principales que él tuvo para, para despertar una conciencia ambiental entre su comunidad era la fuerte orientación que hubo hacia la tierra prometida que iba a ser otro mundo, el paraíso que espera a los que han sido esclavizados aquí en este mundo. Y ahí vemos que este elemento donde aquí en un contexto de esclavitud uno ve cómo la religión sirve para proteger las estructuras de poder de la sociedad. ¿No? Lo, decir a personas esclavizadas, no intenten tener una revolución aquí, no intenten cambiar sus condiciones aquí, no intenten reunirse y juntar fuerzas y, y, y, y, y, y hacer cambios aquí. No, no, no, esto no, no se va a poder, esto está hecho a perder. Soñemos en otro mundo añoramos a que en otra vida, en otro mundo, en el cielo, vamos a poder descansar, ¿no? Y se ve como este tipo de discurso termina haciendo que esa religión fue muy aceptable, que, que esta, este grupo de personas en este contexto, ah, sí, sí, sí, que las, todas las personas esclavizadas ¿no? Sigan este, este vertiente de cristianismo muy, muy dirigido hacia otro mundo. ¿Por qué? Porque entonces aceptan y siguen haciendo, ¿no? siguen en la condición. No, no necesariamente aceptan, sino, sino pierden esperanza o ya no dirigen sus esperanzas hacia este mundo. Y esto yo creo que podemos nosotros también. Procurar cuidar que el resultado de nuestra práctica, del Dharma, no, no nos lleva a, a estar engañados a que rechacemos el mundo o odiemos la vida porque es samsara y es todo disgustante. ¿no? Sino de conservar esta actitud que tenemos en Sutras Mahayana y que se... Encuentra en esta enseñanza de los campos búdicos que es hermoso. Este mundo está lleno de flores y luces y cantos de pájaros y belleza. ¿no? Y queremos poder actuar ¿no? para contribuir a esta belleza, hacer que sea visible y nosotros mismos convertirnos en otra forma be de belleza que hay en el mundo. ¿Eh? Y esto es decir que cuando el Sutra de Vimalakirte dice que un campo búdico de bodhisattva, o sea el campo búdico, búdico que un bodhisattva está cultivando como se cultiva un campo, son los cuatro inconmensurables. Y podemos contemplar, ¿esto es su campo de actividad? ¿O esto es el campo que están cultivando? ¿O esto es la morada o el campo en lo que se están moviendo para generar un campo que se puede compartir, un espacio compartido? Y esta... Como esta trayectoria que nos lleva a, a tomar de ver que el campo búdico que tenemos. ¿no? y do, cada, cada lugar donde ha habido un Buda es un campo búdico. Pero el campo búdico quizás podemos contemplar que no percibimos su belleza. Necesitamos entrenarnos a percibirla. ¿no? ¿Cómo? trabajando con nuestra mente, aprendiendo a vivir desde buena voluntad, aprendiendo a poder gozar cuando hay felicidad en las vidas de otros, ¿no? aprendiendo a reorientarnos a través de nuestra práctica. ¿Mm? Y la idea de que este mundo aquí, eventualmente, o quizás en un solo instante se puede convertir en un campo búdico compartido donde hay condiciones para que todos puedan despertar. Es una visión tan vasta como el cielo que queremos estar puliendo ¿no? hasta que sea tan fina como la harina ¿No? Y esta visión, esta aspiración puede motivar acción. No, no, no, no renunciemos la esperanza de que este planeta que es nuestro hogar compartido, que es lo que tenemos, no, es y puede ser ese campo que queremos invitar a que todos los seres ...pueden estar aquí encontrando condiciones para su felicidad. ¿No? Y si miramos otra vez cómo los cuatro inconmensurables ...nos han invitado o impulsado en esta trayectoria... ...vemos que con nuestra, la formación que nos damos a través de la práctica de los cuatro... Estamos generando la motivación correcta. La motivación de buscar una felicidad que todos podemos vivir. La felicidad y condiciones de felicidad de todos los seres. Una buena voluntad. Y una disponibilidad de mirar el sufrimiento que hay y sentir que... Quiero eliminarlo. ¿Mm? Y no tenemos que vivirlo desde, yo lo haré, yo voy a hacer, aun ¿no? si nadie más lo haga, yo lo haré. ¿Mm? Podemos vernos como una condición. Una condición en la vida de las personas que nos rodean, tal como otros son condiciones en nuestra vida. Aquí reuniéndonos para explorar esta práctica, todos estamos siendo condiciones mutuamente en las vidas el uno del otro. ¿no? Con esta actitud de generar la motivación de querer ser una condición y querer hacer lo que hay que hacer para poder ser esa condición, no nada más nos da el impulso de quererlo, de, de, de generar esta motivación, sino esta es la base para actuar. La base de ecuanimidad. La base de ubicarnos en un plano donde estamos viendo otros desde su experiencia. No desde lo que tienen para darnos o no tienen para darnos lo que, no, cómo nos comparamos con ellos y cómo nos medimos, como, ¿no? como viéndolos desde afuera, me gusta, no me gusta, no de no tomar, no perder contacto con esta base interna de que sufren y quieren ser felices. O son felices y qué bien, que tengan más felicidad desde su experiencia desde adentro. ¿no? Y claro, cuando estamos mirando cómo podríamos hacer esto, inspirándonos con la posibilidad y viendo que, que algo sí se mueva, pero todavía no logro extenderlo a todos los seres o algunas personas, quizás a mi pareja no tanto, quizás a mis hermanos no tanto, quizás a quien sea no tanto, encontramos estos puntos de de resistencia, y este viaje por las moradas de Brahma, los cuatro inconmensurables, nos va a llevar a querer mirar nuestra aversión, mirar nuestra envidia, mirar nuestra codicia, nuestra arrogancia, nuestra competitividad, pero ya nos ha puesto en el camino para poder hacerlo porque está construyendo otra base desde la cual podemos estar interactuando y viviendo. ¿Oh? Y creo que si miramos lo que esta práctica nos inspira y quizás nos pide, sin duda, intentar practicar una buena voluntad hacia todos los seres y contemplar una ecuanimidad donde no estamos queriendo siempre tener unos cercanos y otros distantes, esto nos va a retar a, a no solo tener una más grande de lo que pensamos posible, sino ser mucho más grande de lo que pensamos que éramos capaces de ser. Sin duda. Y el Buda y este método nos está diciendo, puedes. Todos los seres podemos. Mm. Y mientras nos está invitando y, y llevando a querer ser o intentar ser más grandes, también nos está mostrando ¿Dónde dentro de nosotros nos podemos anclar ¿no? para que no nos, no nos perdemos en las olas ¿no? de todas las situaciones que continuamente surgen y las emociones reactivas ¿no? que nos muevan dentro de este océano? Nos anclamos. Yo sé desde qué quiero intentar vivir. Y reconozco que no lo hago todavía perfecto ni remotamente, pero, pero estoy entrenándome. Y si este entrenamiento me toma toda la vida, va a ser una buena vida. Esto va a ser una buena aportación al mundo. Intentar ¿no? con mucha conciencia ver dónde quedé corta y intentar otra vez vivir desde ahí. Esto nos da, la, da el ancla interno, internamente. Y haciendo esto todos, como una comunidad que somos, compartiendo esta visión, compartiendo las aspiraciones, esto hace que somos muchas condiciones en muchas partes del mundo, ¿no? unidos en nuestras intenciones y aspiraciones. Y cada condición que somos aportando lo, lo suyo a su entorno, y condiciones apoyándonos mutuamente, ¿no? hasta que cada vez más condiciones oh. se juntan y este mundo que finalmente empieza a verse cada vez más cerca a un campo búdico tejido de nuestra práctica ¿no? y nuestras intenciones de ser esa condición para los demás ¿no? y así a través de todo el viaje que hemos hecho. Y todas las transformaciones que quizás apenas inician a llevarse a cabo. Empezamos a tejer juntos. Empezamos a co-construir co juntos este mundo diferente que todos añoramos. Y con los cuatro inconmensurables empezamos a ver cómo quizás sería posible. muchísimas gracias gracias por ser condiciones para mí